hola qué tal y bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a estar hablando sobre el ácido de moda lo que todo el mundo tiene como el predilecto en sus formulaciones y no es más que el ácido ascórbico o el ácido L ascórbico también conocido como vitamina C y todos sus derivados así que sin más comenzamos bueno y comenzamos con el ingrediente estrella que es la vitamina C para todas aquellas personas que quieren tener una piel mucho más radiante, una piel mucho más bonita, más luminosa, más joven, pues es el ingrediente ideal para ustedes y simplemente es que se conoce muchísimo cuando ingerimos la vitamina C conocemos que refuerza nuestro sistema inmunológico pero también tiene un efecto a nivel de producción de colágeno y elastina por eso es que cuando tienes problemas de celulitis te mandan a ingerir suplementos de vitamina C porque va a ayudar con la síntesis de colágeno de tu organismo pero cuando te lo aplicas a nivel de la piel, tienes otros beneficios que no los obtienes cuando te lo tomas de manera de suplementos o alimentos. Y es que también ayuda a combatir los radicales libres. Esos radicales libres que vienen por presencia del sol y que pueden dañar tu piel, la vitamina C lo que hace es contrarrestar este efecto. Y esto no significa que no tengas que utilizar protección solar. Todo lo contrario. Tienes que utilizar protección solar porque de esta manera en concomitancia con el protector solar pues vas a tener una piel que esté mucho más libre de radicales libres. Al mismo tiempo inhibe la producción de melanina y esto hace que puedas tener un efecto despigmentante en tu piel a largo plazo. Lo importante aquí es que los efectos son relativamente rápidos de ver, o sea, no tienes que esperar unos seis meses para poder ver un efecto que se note radiante tu piel, que se vea mucho más luminosa, que se vea mucho más sana y eh, también va a depender de la concentración del ácido que utilices y si lo utilizas de manera como ácido L-ascórbico o como cualquiera de sus derivados que son menos potentes a la hora de, de tener ese efecto de luminosidad en, en cuanto a rapidez pueden tener la misma potencia pero en cuanto a rapidez de resultados son diferentes. Cuando te hablen de la vitamina C, piensa en ese amigo Piki que tienes, que es un poco quisquilloso y que a todo le pone un pero. Pues así tienes que tratar a la vitamina C y es que es un ingrediente súper inestable. Es muy bueno, es muy poderoso, te da una, unos beneficios increíbles, pero es muy inestable. Inestable a temperaturas, luz, humedad. Entonces tienes que utilizar vitamina C que vengan en envases de frascos opacos bien sea el cristal ámbar o que vengan en un plástico que sea opaco que preferiblemente estén protegidos de la humedad y tratar de no tenerlas en ambientes en donde haya un contraste de temperatura para que no se degrade de hecho cuando comienzan a oler mal es que están fermentados y tienes que tirar este producto esto pasa también con otros por ejemplo con los ácidos que vienen eh, con los AHAs, con los H, por ejemplo el ácido láctico comienza a oler a fermentado cuando ha pasado un tiempo y ya no está apto para su utilización lo mismo sucede con la vitamina c si empieza a cambiar de color o eh, ves que empieza a oler un poco extraño desecha el producto y compra uno nuevo porque ya esto no está del todo bien para que sea efectivo el uso de la vitamina C debes usarla de manera correcta ella viene en múltiples formas, en serum, en tónicos, en cremas y a mi opinión particular, yo prefiero utilizarla como serum porque es donde más le voy a sacar provecho a esta vitamina y donde voy a tener las mejores concentraciones sabiendo que el ph del agua del grifo es aproximadamente 7 a 8,2 y el ph de tu rostro circula entre los 4,5 a 5,5 estirando más bien a ácido y que luego de limpiarte tu rostro y hacer la limpieza pues te has lavado con agua pues tienes que saber que luego tendrías que aplicar un tónico para balancear el ph y no caer con el ph tan bajo de la vitamina c que ronda aproximadamente entre unos 3.5 entre 2.5 y 3.5 es la, el ph ideal para que ella actúe menos de 2.5 ya es muy irritante y, y produce comezón en la piel y más de 3.5 ya no sería tan efectivo el ph de la vitamina c Precisamente con la formulación de ácido L-ascórbico se, se, se tiene más o menos este pH dentro de las formulaciones. Puedes hacerlo de esta manera o lavarte el rostro, esperar unos minutos hasta 15 minutos para que pueda rebalancear el pH de tu piel de manera natural y luego aplicar la vitamina C. Y si quieres luego una esencia o un tónico de manera de, de spray. Son las dos formas que lo puedes hacer para sacarle el mejor provecho, pero particularmente te recomiendo pues, que sea en forma de un activo, de un, un tratamiento que tenga una concentración indicada. Aproximadamente entre el 15 y el 20% son concentraciones de ácido helioscórbico que son óptimas para utilizar. ¿Qué pasa? no todo el mundo va a tolerar estas concentraciones, yo no las tolero yo no utilicé la, la de The Ordinary del 20% sinceramente a mí me irritó muchísimo la piel y llevaba tiempo utilizando vitamina C pero particularmente la concentración de 20 a mí no me cae del todo bien, entonces mi recomendación es que empieces de menos a más como todo en la cosmética Comienza con concentraciones bajas y luego ve incrementando poco a poco. Otra de las formas que puedes hacer es utilizar derivados de la vitamina C que son un poco más estables. Que la, la concentración de e, ácido aliascórbico son concentraciones menores tardarás un poquito más en ver los efectos pero el resultado lo vas a conseguir de igual manera y si tienes piel muy muy muy sensible pues es la mejor opción que puedes utilizar o utilizar el serum de eh, Klairs de vitamina C al 5% que les dejo linkado abajo en la cajita de descripción todos los productos que voy a recomendar de vitamina C están linkeados abajo en la cajita de descripción para que luego tú tomes tu decisión de qué es lo que más me conviene según mi tipo de piel, si me conviene más utilizar un ácido ascórbico al 20% o al 15% o al 5% o simplemente utilizar un derivado del de ácido ascórbico que sea mucho más estable y que sea mucho menos eh, lesivo para mi piel. Que Presenta menos irritación. Otra forma de irte acostumbrando a la vitamina C es comenzar si es tu primera vez utilizando la vitamina C pues te recomendaría comenzar dos días a la semana utilizándola y luego ir incrementando a medida que tu piel vaya tolerando muchísimo mejor el activo luego que hayas terminado el frasco por ejemplo de ascorbyl glucoside de por ejemplo de The Ordinary que es un 12% que es algo que es bastante tolerable pues mmm, puedes pasar a uno que tenga mucha más concentración o que sea haya una forma de ácido el de, de manera progresiva y vas aumentando, primero aumentas la cantidad de días que lo utilizas, luego aumentas la concentración de alguna formulación que sea un poquito más fuerte en cuanto a vitamina C. En cuanto a qué tipo de piel está indicado, está indicado para todo tipo de piel. Todo el mundo se puede ver beneficiado del uso de la vitamina C. No hay ningún tipo de piel en particular que esté restringido. Simplemente tener la precaución si tienes una piel sensible, comenzar con dosis de menos a más y eh, ver también lo que puede ser la tolerabilidad de tu piel. Por ejemplo, yo estaba utilizando ácido ascórbico eh, ya hace mucho tiempo, vitamina C hace hace tiempo y luego pasé para una concentración superior de manera muy brusca y esto hizo que me irritara la piel y que se me descamara. Entonces tuve que volver al producto anterior. En cuanto a las famosas interacciones de la vitamina C, bueno, existe un montón de controversia en esta parte porque existe una interacción que se produce con la niacinamida al aplicarse de manera conjunta con el ácido heliascórpico. Se genera mayormente con el ácido heliascórpico. Si es una persona de piel muy, muy, muy sensible como la mía, se te puede presentar con los derivados también. De, del ácido ascórbico, una reacción química que ocurre entre la niacinamida y el ácido heliascórbico, producen un químico que es irritante a la piel y te produce un efecto contrario a lo que quieres lograr con la niacinamida, se pueden aplicar. Sí se podrían aplicar siempre todo es posible en esta vida pero tener muchísima precaución lo ideal es aplicarte la vitamina C por la mañana y la niacinamida por la noche tener un espacio entre una y otra que en tu rutina quieres utilizar las dos bueno se podría hacer con cierta precaución tienes que tener en consideración que vas a utilizar una, eh, un ácido ascórbico de muy baja concentración Para evitar este efecto de irritación Si pudieras utilizar algún derivado mejor porque tienes menos probabilidad de tener alguna irritación Y dejar pasar un tiempo entre lo que es la aplicación de la enzimia y del ácido ascórbico Con lo que si no puedes... Eh, colocarte la, el, la vitamina C ni ninguno de sus derivados es con una molécula que se llama EUK134. Con esta sí hay una interacción absoluta y eh, causa una irritación en la piel. Y lo otro que tienes que tener en cuenta es que no necesitas utilizar todos los activos a las más altas concentraciones. Porque eso lo que va a terminar es dañándote la barrera de la piel. Acuérdate que tenemos una capa de un grosor de aproximadamente unos 2 a 3 milímetros. Entonces tampoco es muy, es muy extensa esa, esa distancia y se puede ir re resquebrajando tu, tu barrera de la piel haciéndose mucho más permeable, que los poros se infecten, se ensucien y bueno, tener más problemas de lo que quieres solucionar. Por ello, no utilices ácidos en altas concentraciones y vitamina C en altas concentraciones, sino si los vas a utilizar, puedes utilizar concentraciones más o menos eh, regulares entre uno y otro o si estás utilizando un exfoliante, puedes utilizar los que son mucho más... Eh, suaves como puede ser un ácido láctico y utilizar tu vitamina C En cuanto al mejor horario para aplicártela pues independientemente tanto en la mañana como en la noche ¿Qué pasa? En la mañana tienes muchos más efectos eh, beneficiosos para el efecto antioxidante por parte de la radiación solar entonces por eso es que se recomienda que utilices la vitamina C en la mañana y utilices el retinol en la noche si eres una persona que estás dando pecho o si estás embarazada, no puedes utilizar retinol. Ya cuando venga el video de retinol hablaremos sobre eso y unas opciones que tienes, pero la otra opción que tienes es utilizar tanto en la mañana como en la noche tu vitamina C y así pues luces estupenda y divina y no tienes por qué sacrificarte en este aspecto. Y pasamos a la parte de recomendaciones. ¿Qué productos recomiendo yo que me han funcionado? que tienen tanto ácido ascórbico como sus derivados y cuáles he ido utilizando? Estos productos que te voy a recomendar los voy a dejar en la cajita de descripción abajo para que lo puedas dar al link y ver si es el que más te conviene según tu tipo de piel. Así que el primero es el serum de Sesderma de vitamina C. Fue el primer contacto que yo tuve con la vitamina C y de verdad que me fue muy bien. Es un ácido ascórbico estable, es a baja concentración, no es tan irritante como puede ser uno de 20 o 23% para mi piel. Y eh, lo utilicé interdiario en un principio. No noté esa irritación y lo pasé a utilizar de manera diaria. Súper buena en este aspecto. Me fue muy bien, noté la luminosidad bastante rápido Al cabo de un, dos meses ya, los, ya, ya notaba un, un cambio significativo en el rostro Luego tienes toda la línea de The Ordinary e Incluso en su página web tienes lo que es para ver toda la guía de vitamina C y Te recomiendo que entres y veas ¿Cuál es la vitamina C que se adapta mejor a tu tipo de piel según las necesidades que tengas? Yo en este momento estoy utilizando la del 12% ascorbic glucosid para mí está súper bien porque no me irrita la piel y actualmente como tenemos esto de las mascarillas, pues los poros están más obstruidos, que si tengo que utilizar mascarilla para entrenar, tanto para la fisioterapia como para el gimnasio, que si tengo eh, que maquillarme más eh, por, por los vídeos o porque tengo que salir con algún cliente, pues Simplemente eh, tengo la piel un poco más irritada y con el cambio de estación hacia el invierno siempre se me tiende a resecar un poco más. Entonces me viene genial esta vitamina C, pero creo que haré un cambio para algo un poco más fuerte porque ya veo que está bien, pero me estoy quedando un poquito corta en este aspecto. La otra que utilicé y no me fue nada bien Pero porque mi tipo de piel es muy sensible Es también de The Ordinary La que viene al 20% de concentración Particularmente para mí fue muy fuerte Y las pieles que son muy sensibles O que son mixtas o que son secas Esa parte que tienen más seca Pues se va a ver resentida con este tipo de productos Pero si eres una piel oleosa pues te viene fenomenal o una piel normal. Quién sabe, si no tienes una piel sensible capaz, a ti te viene súper bien y lo puedes utilizar y no te pasa nada. Como digo siempre, es algo de tolerabilidad y algo que tú tienes que ir experimentando todos los días. Luego pasamos a el top de los tops es la vitamina C que acaba de cumplir 15 años en el mercado y es la vitamina C de Skin SkinCeuticals C Ferruilic es una vitamina C que viene junto con vitamina E y el ácido ferrólico esto lo que hace es que son como que tres mejores amigos que siempre van para todos lados juntos y todo les sale bien o sea ellas van a potenciar el efecto entre sí y van a tener una acción eh, potenciadora dentro de la fórmula la única desventaja que yo le veo a este producto es que es muy costoso está alrededor de los 140 euros es lo que, lo que se ve en el precio del mercado pero si te lo puedes permitir, está genial. Es una de las mejores vitaminas C que hay en el mercado. Incluso a mí me parece superior que la de Drunk Elephant, que es súper famosa, que es el 15% del ascorbic. A mí me parece que la de SkinCeuticals eh, deja un, un tono más bonito en la piel. Pero bueno, es cuestión de gustos y también cuestión de bolsillos. Pero si no te puedes permitir este lujo a nivel cosmético, a nivel de bolsillo, pues tienes un dupe de esta de SkinCeuricals y es la de Timeless, es igual al 15% de concentración de ácido helioscórbico con vitamina E y con ferrúlico, lo bueno es que baja muchísimo el precio y ronda aproximadamente eh, los 30 euros con todo y el envío, porque en en amazon suele como en unos 25 más el envío pues son como unos 30 euros y es genial son casi bueno más de 100 euros menos que la de 15 por una calidad súper buena y que va a funcionar súper bien en tu piel y si el 15% el 20% te parecen soluciones que son muy fuertes como puede ser mi caso que debo ir con precaución, pues tienes la eh, opción de Clairs, de una marca coreana en donde la vitamina C es un ácido ascórbico que viene al 5% y viene con centella asiática, o sea genial para el tipo de piel sensible como la mía, porque aparte vas a tener el efecto calmante de la centella asiática y vas a tener un 5% de ácido ascórbico que es una concentración que puedes ir utilizando de manera progresiva hasta adaptar tu piel a llegar a 15% y por último una opción que es genial que he visto unos resultados preciosos en la piel es la opción de paula's choice también el booster de vitamina c al 15% también tiene el ácido ferúlico y es otra opción que es bastante económica que puedes adquirir también se parece muchísimo a la de eh, SkinCeuticals entonces Tienes estas opciones para que decidas Qué es lo mejor para ti Si quisieras algún derivado de vitamina C Pues te recomiendo ir a la página Como te dije de The Ordinary Ahí tienes un montón de información Y puedes ver cuál se adapta mejor a tus necesidades Si es más por eh, producción de colágeno Si es más por quiero despigmentar Pues bueno, tienes miles de opciones Miles de concentraciones de cómo utilizarla Incluso puedes eh, adicionarla con otros serums Que ellos venden y puedes armar tu producto propio cóctel de una manera bastante económica y lo bueno es que son fórmulas bastante limpias que no tienen fragancias o ingredientes controversiales que pueden hacerle daño a tu piel bueno y hasta aquí el video del día de hoy, sé que ha sido un poquito largo, que me emociono cuando hablo de la vitamina C, que me encanta y es uno de mis ingredientes favoritos, pero es que no podría ser de otra manera, si tienes alguna duda déjamela abajo en los comentarios y si quieres ver algún otro ingrediente que te parezca interesante también, no te olvides de suscribirte y te veo en el próximo video.